En Ay. Oigan chicos, nos toca salir ahora de la casa Hemos estado en la casa por días No porque no podemos salir Porque aquí en Japón no estamos en cuarentena Simplemente porque es más seguro estar en casita Sin embargo, me toca renovar mi visa Ya me toca Y ahorita en medio de toda esta contingencia Seguramente va a ser un problema Entonces tenemos que ir a la oficina de migración a checar lo de mi visado y como no queremos tomar el autobús porque nos da un poco de miedo Vamos a ir caminando por un río que se llama Kamogawa Que cruza toda la ciudad aquí en Kioto Entonces es una caminata como de 20 minutos Pero mientras caminamos podemos ver los arbolitos de cerezo Así que se los voy a mostrar aquí en el video Porque también quería mostrarles lo bonito de los árboles de cerezo Entonces pues vamos a aprovechar que se nos acomodó en ir a verlo de la visa Y caminando, así que vámonos Oigan chicos y antes de irnos les quiero enseñar todo este kit que me enviaron mis amigos de YesStyle Así se escribe YesStyle Es una página para hacer compras este, en internet Y nos enviaron estas mascarillas, una cremita con desinfectante Este es alcohol y estas de acá son vitamina C Y me dijeron que si alguien está interesado en comprar este kit lo venden en su página Entonces en la cajita de descripción les voy a poner este, el link no es patrocinado, no es un video patrocinado Pero si a alguien le interesa, les voy a dejar el link en la cajita de descripción Miren chicos, si me compré unas mascaritas en color rosita Porque, oigan, de perdido que haya un poco de mi personalidad Si sí, tengo que usar esto todos los días Así que estoy bien feliz con mis mascarillas color rosita ¡Yay! Hoy oh, el clima está delicioso! ¡Nalasica! te ¡Nomu, no mu yo! ¡Chincha! Ah. Y miren qué hermosos se ven los árboles de sakura. Ah, wow, qué Ahorita vamos a bajar por aquí para ir caminando por este parquecito. ¿Y aquí? Mm. Oh. Wow. Miren nada más qué belleza en japón es muy bonita y todo se hay hi hola hola, hola. Wow. está riquísimo para hacer picnic por eso hay aquí una familia haciendo picnic 와우, 우리도 피크닉 가야 돼. <웃음> Conde, Saito uh, Sakura alergiso. Sakura alergia. ¿Aquí? alergia nida. Yeah. Mm -hmm. <risa> Oigan y por cierto, nosotros llegamos aquí a Kyoto a vivir hace un año. Sí, justo cuando estaban los arbolitos de cerezo llegamos a vivir aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Wow. Good, good memories. Good memories. ¡Buenos recuerdos! ¡Buenos 1년 전에 우리가 왔어. un mm. día, 나는 일이 없었고, ¡Eso <웃음> <다녀는> 비자 없었고. es! <웃음> 네, 좀 es! ¡Eso No ¡Eso es! No es! ¡Eso es! ¡Eso no ¡Eso es! ¡Eso no ¡Eso es! Inyong! Inyong! Inyong! Y ya llegamos a la oficina esta. Vamos primero a solicitar unos papeles que nos piden para la visa. Alcohol. Nada, cosas hay. Wow, hay muchísima gente. Mucha, mucha gente. Tenemos que llenar un montón de formularios. Y aparte, hay un montón de gente. O sea que va a haber mucha fila y nos va a tocar esperar bastante. Y no sé si yo estoy bien en un lugar con tanta gente Me está dando ansiedad Ahora la parte más divertida Esperar, esperar mucho tiempo para que nos den los papeles Como hay un montón de gente Yo creo que vamos a tardar aquí mínimo una media hora Esperando nada más a que nos entreguen los papeles para después ir a otra oficina a solicitar lo de la visa y creo que vamos a ir otro día, ya no quiero yo salir, hay mucha gente entonces tal vez mañana u otro día vayamos a la otra oficina a ver lo de la visa Oigan y de regreso a la casa pasamos a la tiendita y Hayato se compró este topoqui que son los pasteles de arroz picantes coreanos dice que quiere comer lo que tiene mucho antojo así que vamos a probar está muy emocionado por comer su topuki <risa> <risa> y el topuki no se deja abrir <risa> <risa> <risa> Ahí ya lo pude abrir <risa> wow wow ok <risa> a ver oh el wow. <risa> <risa> 항상 그냥 다니아에 맞게 이렇게 그냥. 야. Yeah. 넥스트 <웃음> 소스 okay. 여기에 넣으면 된대요. 오케이. Okay. 오케이 okay. 잠깐만요. 냄새 어때 매워? 음 조금 스파이시. 이열 ultimo passo é agregar aguita. 오케이. 곧아마에 <음>, 음, 일단 믹스 한 다음에 자, 레인지로 2분 30초. Mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, 어때 어때? mix, mix, mix, mix, mix, mix, el momento de la verdad. Mago po, mogo po. Mago po. Mago po. Mago po. Mago po. Mago Genial, genial. ¿Chincha? Mm. Oh, nada muy Ok, es mi momento de probar el topuki. ¿Cuál chinón? Duro. Con dejanado me no? Hayatito está bien picado viendo el final de Crash Landing. Monjo. En lo que él está viendo su drama que va a tardar como dos horas, yo me voy a poner a chambear aquí en mi copo. Oigan, mí me toca a mí hacer de cenar y voy a hacer cena mexicana voy a hacer taquitos de carne molida con cebollita y papa y unas quesadillitas. y esta es una salsita que compré en el súper que se llama kagome y sabe rica, es para taquitos <laughs> 나는 아, 우리 애기 괜찮아? 와우. 재미있게 보네. 아니야 역시 조금 뉘색이 닮았어 <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> Perdón, el ro está tramado con crash landing on you. 이 아이가 껴 dando 미구시토. Chao, mira, chica, Ya, Uh. ¡Mexicana! Yei, yei, yei, ¡Mexicana! No quiero un peso? ¿Enboqué? No no, no ¡Ay! ¡Ay! Miren bien que se me inflan mis tortillitas Mi suegra sí me quiere <risa> Y así quedó nuestra cenita Tortillitas de maíz traídas desde México Quesadillita Carne molida Salsita y sé que falta el guacamole pero a este hombre no le gusta el aguacate ¿Bacate? aguacate Aguacate No Aguacate <ríe> Avocado Ah, opso no. mm, Anchoa <ríe> Salud Salud Y platos limpios, señores y señores, están bien ricos. Y ahora le toca a Hayato lavar los trastes. Sorgochi. Clean. Clean. Sorgochi. Clean. Hi, sorgochi. Aquí están los trastes. Le toca a Hayatito lavar los trastes, pero Hayatito odia lavar los trastes. la <laughs> Mm. Uh... Chicos nuestro video estuvo un poco cortito pero espero que les haya gustado La verdad es que estos días no tenemos mucho que hacer ni muchas cosas que mostrarles eh, Acabo de ver en las noticias también que han de decretado estado de emergencia ya para Japón Pero nada más para las ciudades de Tokio, Osaka y Fukuoka Y me parece que otra que no recuerdo el nombre ahora Yoto donde nosotros vivimos sigue siendo una zona fuera de riesgo gracias al cielo. Pero a pesar de eso siempre estamos en casita. Así que por eso últimamente no tenemos como muchas cosas interesantes que mostrarles. Pero aún así espero que se estén divirtiendo con nuestros videos y que les haya gustado el video de hoy. Y aquí viene el esposo a decir adiós. <risa>